Gracias, señor presidente. Quisiera iniciar mi alocución dirigiéndome a la bancada popular para recriminarle con amabilidad su comportamiento de ayer en la primera comparecencia con la nueva ministra de Hacienda. Señorías, ayer sentí vergüenza ajena. Ustedes no se comportaron como representantes de un número importante de ciudadanos y ciudadanas. Y además tuvimos que sufrir la última intervención de uno de sus portavoces que nos calificó a todos los que nos pensamos igual que ustedes como personas despreciables. Y hoy se han desayunado diciendo que la falacia, la mezquindad, la indolencia, la mentira, la falsedad está en nuestra naturaleza y, además, que representamos lo peor de Europa. Señorías, comportémonos con respeto, prediquemos el respeto en todas y cada una de nuestras intervenciones. Esperamos que estos comportamientos sean una especie de catarsis de terapia para superar el trance en que se encuentran, y que, a partir de ahora, su nueva hoja de ruta, su necesaria regeneración, pase por confrontar ideas, por confrontar proyectos y con ser más respetuosos. Señorías, seamos elegantes. En el presupuesto que se presenta figura un aumento de un 10,7 en la sección 14 dedicada al gasto del Ministerio de Defensa respecto a 2017. Desde 2010, nuestro país ha sufrido importantes recortes en partidas claves para la ciudadanía y servicios públicos esenciales, mientras en el presupuesto de defensa se siguen manejando unos presupuestos iniciales incompletos y con partidas correspondientes a esta sección diluidas en otras de los presupuestos generales del Estado. El aumento que plasmó el Ministerio en los presupuestos anteriores se explicó por el efecto que tuvo la sentencia del Tribunal Constitucional de agosto del 2016 respecto a los programas especiales de armamento en el que se declaró inconstitucional por ese tribunal el procedimiento al que había recurrido el Gobierno a lo largo de la décima legislatura, es decir, el recurso de decretos leyes con cargo al fondo de contingencia para hacer efectivo los pagos ya comprometidos desde hace años a los contratistas por los PEAS, presupuestando así deliberadamente a la baja desde 2012 los presupuestos generales del Estado. Esa misma partida, relativa a los programas especiales de modernización, registra un nuevo aumento en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado correspondiente a este año. Tras el significativo aumento del pasado año en el que se incluye el grueso de los compromisos de pago adquiridos para 2016 y 2017, en 2018 se propone un nuevo aumento equivalente a un 19%, siendo ya el programa que más financiación recibe. Esta dinámica de aumento, acompañada por la bajada del programa de apoyo logístico en un 24,3% desde 2009, pone en evidencia los problemas de sostenibilidad y sobredimensamiento que tienen las fuerzas armadas debido al ciclo inversor iniciado a finales de los 90. Como ya se hicieron el año pasado, este grupo considera necesario aplicar, sin dilación, las recomendaciones que ha realizado el Tribunal de Cuentas con sus informes de fiscalización de los PEA. En especial, tomar medidas para cesar con los excesos de financiación pública a los que se apuntan. También estas partidas siguen contabilizándose muy por debajo de la liquidación que se lleva a cabo anualmente figurando 314 millones de euros frente a los más de 1.000 millones de media que supone este gasto a la luz del coste de las operaciones en misiones exteriores en los últimos años. Como bien viene apuntando y decía el Tribunal de Cuentas desde hace décadas, los presupuestos iniciales que se presentan sobre operaciones y misiones del exterior están muy por debajo de lo que se ejecuta cada año. También se echa, un mayor se echa en falta un mayor esfuerzo en suprimir gastos superfluos como las dedicadas a dispendios protocolarios y representativos derivados de actos institucionales. En definitiva, se mantiene un planteamiento de financiación en el presupuesto de esta sección que afianza un modelo de Fuerzas Armadas insostenible y que oculta a la ciudadanía cuánto es el gasto real en defensa, convirtiendo en ficticias las cifras que aparecen en el proyecto de ley Trasladado al poder legislativo por parte del Gobierno. Hoy, señorías, los elevados niveles de pobreza y paro que existen en España no permiten que el Estado se endeude de manera continua en unos programas Vaya armamentísticos, sí, señor presidente. Ahora mismo, unos programas armamentísticos tan costosos y que nada resuelven la problemática actual de la sociedad civil por lo que, en consecuencia, este enorme coste debería estar supeditado a la realidad social. Mía Esquer, Escaricasco.